Tiene una gran importancia en circuitos orientados con fuentes sinusoidales. Bien, ¿por qué? Pues fíjense, eh, si tenemos una instalación, una determinada instalación, o oh, imagínense algo más, más militar todavía, imagínense que tenemos un grupo electrógeno para generar energía eléctrica. ¿vale? Ese grupo electrógeno está diseñado para eh, producir energía eléctrica con una determinada tensión, a una determinada tensión, pues por ejemplo, 400 voltios, y o 230 voltios, y está diseñado para trabajar a una determinada intensidad, o sea, para suministrar una determinada intensidad máxima. Entonces tendremos que ese dipolo trabaja con una determinada potencia aparente. Si multiplicamos la tensión de diseño por la intensidad máxima que va a suministrar, pues tendremos la potencia aparente máxima que puede suministrar ese grupo de electrógeno. ¿Vale? Es decir, que imagínense, yo tengo un producto de tensión por intensidad que es constante. Sigue esta circunferencia de aquí pero en función de cómo yo use esa potencia aparente, yo tendré un sistema con mayor o menor factor de potencia. Es decir, imagínense que tengo esta situación donde para este potencia aparente, la mayor parte de esta potencia aparente se transforma en potencia activa y muy poquita muy se transforma en potencia reactiva, cuando este ángulo φ sub 2 es pequeño. Pero si el ángulo phi sub 1 es mayor que el ángulo phi sub 2, la misma potencia aparente, es decir, la misma potencia que es capaz de generar este grupo electrógeno, se traduce en menos potencia activa y más potencia reactiva. Es decir, que la misma potencia aparente, la misma potencia que es capaz de generar un grupo electrógeno, la puedo transformar en mucha potencia activa y poquita potencia reactiva, o en muy poquita potencia activa y más potencia reactiva. O sea, que el factor de potencia da una idea de cómo se aprovecha una instalación. ¿Eh? Se, se aprovecha la, la instalación. Es decir, para el mismo grupo electrógeno, de, al final de lo que extraigo con trabajo es de la potencia activa. Es decir, si la mayor parte de la potencia aparente de ese grupo de electrógeno la transformo en potencia activa, estaré aprovechando ese grupo de electrógeno. Si la mayor parte de la potencia aparente de ese grupo de electrógeno lo transformo en potencia reactiva, potencia reactiva tendrá muy poquita, con lo cual estoy desaprovechando ese grupo de electrógeno. ¿vale? O sea que será mejor una instalación, una instalación estará mejor aprovechada cuanto mayor sea su eh, coseno de fi, es decir, cuanto mayor, menor sea el ángulo de desfase entre de tensión e intensidad. Fíjense, hemos dicho, para un triángulo de potencias, este ángulo de aquí es el desfase entre tensión e intensidad. Cuanto mayor sea el desfase entre tensión e intensidad, mayor será el ángulo este de aquí y peor aprovechada la instalación, es decir, la misma potencia aparente la transformará en más potencia activa y menos, perdón, en más potencia reactiva y en menos potencia activa. O sea que cuanto menor sea el coseno de este ángulo, cuanto menor sea el coseno de este ángulo, mayor será el ángulo, más desfase habrá entre tensión e intensidad y peor estará aprovechada la instalación. O sea que el coseno de phi óptimo es el que es igual a 1. Es decir, que el desfase entre tensión e intensidad es igual a 0. ¿Vale? Y el peor factor de potencia posible es un coseno de phi igual a 0. Es que el... Eso quiere decir que la tensión e intensidad tienen un desfase de 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces, repito, cuanto menor sea el factor de potencia, cuando menor sea el coseno de phi, cuanto menor sea el coseno del ángulo de desfase de tensión e intensidad, pues eh, cuanto más alto sea el desfase entre tensión e intensidad, peor aprovecha de estar en la instalación. Entonces, eh, hay otra un, una consecuencia de que el factor de potencia sea mayor o menor, hay una consecuencia clara. Cuanto mayor es el ángulo de desfase entre tensión e intensidad, es decir, cuanto menor sea el coseno de fi Cuanto mayor sea ese ángulo de desfase, la intensidad que circula por la instalación es mayor. Es decir, cuanto mayor sea el desfase, cuanto mayor sea el desfase, cuanto mayor sea el desfase, menor será el coseno de φ, menor será el coseno de φ, y este cociente será mayor. Es decir, que un factor de potencia malo, un factor de potencia malo, eh, lleva aparejado inmediatamente que la, la intensidad que circula por la instalación es mayor que la que sería, en el caso de trabajar con un factor de potencia, mejor. ¿no? ¿Vale? O sea que, inmediatamente, si a un grupo de electrógeno le conectamos una carga que consuma mucha potencia activa y muy poca potencia reactiva, la intensidad de ese grupo de electrógeno será menor que si a ese mismo grupo de electrógeno le conectamos una carga que absorba mucha potencia reactiva y muy poquita potencia activa. Es decir, cuanto mayor potencia reactiva haya en un sistema, la intensidad que circula por ese sistema será mucho mayor. Y la justificación está en esta expresión de aquí. Cuanto mayor sea el coseno de phi Cuanto mayor sea el coseno de phi ¿m? Perdón. Cuanto menor sea el coseno de phi Este cociente será mayor. Es decir, la intensidad en el caso 1 será mayor que la intensidad en el caso 2. Es decir, en el caso 1, el coseno de phi será menor que este de aquí. ¿M? ¿Vale? Bien. Eh... Esto conlleva una consecuencia inmediata y la consecuencia inmediata es que las compañías eléctricas, las compañías eléctricas penalizan el consumo de potencia reactiva. ¿Por qué? Porque al mayor consumo de potencia reactiva, hemos dicho que la intensidad que circula por las líneas es mayor, con lo cual en el transporte hay más pérdidas y esas pérdidas extras hay que pagarlas, digamos, y entonces la compañía eléctrica penaliza el consumo de potencia reactiva. Entonces, lo que hace es tener en cuenta que el mismo consumo de potencia activa con un peor factor de potencia está ocasionando que por las líneas circule en mayor intensidad que las que debería circular y va a tener mayores pérdidas, y entonces con esa penalización compensa eso. Y por otra parte, hay también o se produce también una saturación de las instalaciones, en el caso de una potencia reactiva elevada. Entonces, eso también la penalizan las compañías eléctricas. Por eso, las compañías eléctricas lo que hacen es favorecer que el coseno de phi de mi instalación sea lo más cercano a la unidad posible. Pero claro, si yo tengo un motor eléctrico Un motor eléctrico tiene una determinada resistencia Es decir, tiene una parte real Y tiene una determinada parte imaginaria Que son el efecto inductivo de las bobinas de ese, de, de ese motor Pues yo tengo un motor construido Con unas determinadas bobinas Y tiene un determinado carácter inductivo Es decir, consume potencia reactiva Y eso no lo puedo modificar Porque el motor ya está diseñado Y está construido Es decir, que tiene unas bobinas construidas con un hilo de cobre ese hilo de cobre a base de darle vueltas por el rotor y el estator de, del motor pues tiene una parte resistiva que es la resistencia que tiene el hilo conductor que eso es inamovible y tiene una parte inductiva que también es inamovible porque le he dado tantas vueltas alrededor del rotor o del estator ¿vale? entonces bueno, ¿puedo yo mejorar el factor de potencia de mi instalación? ¿puedo mejorar el factor de potencia de mi instalación? pues eso es lo que se empieza a hablar de la compensación del factor de potencia es decir, si yo tengo determinada impedancia que absorbe una potencia activa y una potencia reactiva Este dipolo receptor que tengo aquí Es decir, tengo un dipolo que absorbe una potencia activa y una potencia reactiva ¿Puedo hacer algo puedo hacer algo para que ese dipolo absorba menos potencia reactiva? Pues sí, ¿qué puedo hacer? Es decir, yo tengo un elemento que hemos dicho que no absorbía potencia activa Y cedía potencia reactiva Es decir, si yo a este dipolo receptor le pongo aquí un condensador que cede potencia reactiva Pues parte de la potencia reactiva que cede este dipolo se la cedera, Que absorbe este dipolo se la cederá al condensador ¿Vale? ¿Mm? Entonces, lo que hacemos es compensar el factor de potencia, es decir, conseguir que ese dipolo tenga menos desfase entre tensión e intensidad, que mejore su factor de potencia. ¿Vale? Eh, muy fácil. Yo tengo un dipolo receptor aquí, en mi sistema, que está conectado a la red eléctrica. ¿De acuerdo? Este dipolo, hemos dicho, absorbe potencia activa. ¿Quién me da la potencia activa que yo absorbo? La red eléctrica. Esta red eléctrica que tengo aquí conectada, pues es el que me da la potencia reactiva. Y si yo absorbo potencia reactiva, ¿quién me da la potencia reactiva que yo absorbo? Pues también la red eléctrica. Es decir, que este dipolo absorbe una potencia activa y absorbe una potencia reactiva. ¿Que quién me las da? Pues me las da la red eléctrica que tengo aquí conectada. ¿Vale? Entonces he dicho, voy a mejorar el factor de potencia de ese dipolo. Voy a mejorar el factor de potencia de ese dipolo. Y hemos dicho, lo hacemos poniendo un condensador en paralelo con ese dipolo. ¿Qué pasa con este condensador que pongo aquí en paralelo? Bueno, pues un condensador, hemos dicho, sabemos que no absorbe potencia activa y que cede potencia reactiva. ¿Vale? Es decir, antes el dipolo receptor, toda la potencia reactiva que absorbía, se absorbía de la red. Pero si ahora le pongo aquí cerquita un generador de potencia reactiva, pues ahora parte de la potencia reactiva que absorbe ya no la necesito que me la dé la red, me la dará este condensador. ¿Sí? Es decir, que ahora a todo este conjunto, a todo este conjunto de aquí, dipolo más condensador, tendré... Un dipolo que absorberá la misma potencia activa que antes, puesto que el condensador no absorbe potencia activa, entonces la potencia activa que absorberá todo el conjunto será la que absorbía el dipolo, pero ahora la potencia reactiva que absorbe este sistema será la que absorbía el dipolo menos la que me da el condensador. O sea, si parte de la potencia reactiva que yo absorbo me la da el condensador, no, será, no la necesitaré que se la pida a la red eléctrica, ya me la da el condensador que está más cerca. Y entonces, de cara a la red eléctrica, yo ahora seré un sistema que absorbe la misma potencia activa que antes, pero absorberé menos potencia reactiva ¿Vale? Es decir, de ángulo de potencias, habré hecho que el angulito sea menor, habré mejorado el factor de potencia Y eso se llama compensar el factor de potencia, es decir, poner un condensador en bornes de mi instalación de forma que parte de la potencia reactiva que me absorbe la instalación, me la dé el condensador y no se la tenga que pedir a la red eléctrica ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es el, el, la compensación de potencia reactiva ¿Cómo calculo el condensador que me lleva de una situación a otra situación? ¿Mm? Es decir, ¿cómo calculo el condensador que me lleva de una situación a otra situación? Pues muy fácil. Ahora, el nuevo sistema con condensador me absorbería la misma potencia que absorbía cuando no tenía condensador, menos la que me cede el condensador. Hemos dicho, yo a la red antes le pedía toda esta potencia reactiva, pero ahora, como tengo un elemento aquí cerquita, que es el condensador que me la da, pues ahora a la red yo le pediré menos potencia reactiva, porque parte me la da el condensador. ¿Vale? bien, pues esto lo vamos a representar con el triángulo de potencias. Es decir, yo tengo un dipolo que me absorbe toda esta potencia activa y que me cede toda esta potencia reactiva. Es decir, este es su triángulo de potencias. Esta es la potencia aparente que me absorbe este dipolo. Y este es el ángulo. El coseno de este ángulo es el factor de potencia. Ahora, a este sistema, yo le pongo un condensador en paralelo. Y el condensador me cede toda esta potencia reactiva. Me cede toda esta potencia reactiva. Es decir, de la que yo absorbía antes, que era toda esta, ya no necesitaría absorberla toda porque parte me la da el condensador. Ahora, es decir, que ahora lo que yo voy a absorber es esta potencia reactiva la que absorbía antes menos la que me da el condensador y la potencia activa será la misma, puesto que el condensador ni se debe absorber potencia activa, es decir, mi nuevo triángulo de potencias ahora será este de aquí es decir, esta será la potencia reactiva que absorbo ahora esta será la potencia activa que absorbo entonces el triángulo de potencias será este de aquí, y esta será la nueva potencia aparente del sistema, es decir, que el ángulo ahora con condensador será menor o sea, hay que he mejorado el factor de potencia de la instalación ¿de acuerdo? ¿Vale? O sea los subíndices cuando pone SC es sin condensador y cuando pone CC es con condensador. Este será el nuevo triángulo de potencias, el que está aquí en rojo. Es decir, esta será la nueva potencia aparente, esta será la nueva potencia reactiva y esta será la misma potencia activa, puesto que un condensador ni cede ni absorbe. O sea que de cara a la instalación, o sea de cara a quien me suministra energía eléctrica, yo por el hecho de poner un condensador en borde de mi instalación consumo la misma potencia activa, consumo menos potencia reactiva, con lo cual de cara a ese generador he pasado a ser un mejor consumidor de potencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces hemos dicho que la potencia que cede el condensador es la que teníamos, la que absorbía el sistema sin condensador, menos la que absorbe ahora con condensador. Entonces la potencia reactiva que absorbe este condensador, hemos dicho que es omega por c por valor al cuadrado, es decir, que la capacidad de un condensador que nos lleva de una situación inicial a una situación final, en principio mejor, es esta expresión de aquí, que la leo dice que el condensador que me lleva de una situación inicial a una situación final, de un ángulo inicial a un ángulo final, lo puedo calcular como la potencia activa que absorbe ese dipolo por la tangente del ángulo final, perdón, del ángulo inicial menos la tangente del ángulo final, partido por la pulsación y por la tensión en bornes del condensador al cuadrado. Vale, es decir, si yo quiero partir de un coseno de fi y quiero llegar a un coseno de fi mejor, el condensador que tengo que poner en bornes de mi instalación para conseguirlo la calculo como la potencia activa que absorbo por la tangente del ángulo del cual parto menos la tangente del ángulo al cual quiero llegar partido por omega y por omega al cuadrado. ¿Cuál es el condensador óptimo? Pues el que consigue que mi sistema ni absorba ni se da potencia reactiva. Es decir, ese condensador que me da tanta potencia reactiva como yo absorbo. Ese es el condensador óptimo. Entonces, ese condensador, pues ahora lo que ocurre es que el ángulo final es igual a 1. Es decir, yo quiero que el condensador me dé tanta potencia reactiva con la que absorbo, es decir, el triángulo de potencias final es que yo no consumo potencia reactiva, es decir que el ángulo phi es igual a 0, eh, es decir, que su coseno es igual a 1. entonces, en esta expresión de aquí, pues lo que quiero es llegar a una situación en la que el ángulo phi sea igual a 0, es decir, que la tangente de phi sea igual a cero, y esta es la expresión del condensador que me permite llegar a eh, la situación óptima, es decir que el condensador me ceda tanta potencia reactiva como la que yo consumo. Vale. Bien, hay dos teoremas que tienen que ver con circuitos alimentados eh, con fuentes sinusoidales y con la potencia de esos circuitos. El primero es el teorema de Buchelot, que es un teorema que lo que enuncia es la conservación de la energía, de la conservación de la potencia en un sistema. Y dice que todo circuito alimentado por fuentes sinusoidales, en todo circuito alimentado por fuentes sinusoidales que tengan la misma pulsación, se conservan de manera independiente la potencia activa y la potencia reactiva. Es decir, que si yo tengo un sistema, si yo tengo un sistema lo que puedo decir para ese sistema es que si sumo las potencias activas de todos los elementos del sistema, la suma algebraica va a ser igual a cero, y que si sumo la potencia reactiva de todos esos elementos que componen mi sistema, la suma algebraica va a ser cero. Es decir, que se conserva la potencia activa y la potencia reactiva se conservan independientemente, se conservan y además de forma independiente. Es decir, que se conserva la potencia compleja, se conserva la potencia compleja, porque la potencia compleja es una potencia que tiene como parte real la potencia activa y como parte imaginaria la potencia reactiva. Pero que se conserve la potencia compleja no significa que se conserve la potencia aparente, ¿vale? O sea, que lo que no dice el teorema de Bucherot es que se conserve la potencia aparente. Eso no lo dice el teorema de Bucherot. Lo que dice el teorema de Bucherot es que se conserva la potencia activa e independientemente se conserva la potencia reactiva. Esto no será muy útil para calcular eh, circuitos cuando se la potencia. ¿Eh? No será muy útil saber que la potencia activa se conserva de forma independiente a la potencia reactiva. Y el teorema de Bucherot lo aplicaremos muchas veces cuando resolvamos problemas de circuitos en régimen estacionario de sinusoidal. ¿Eh? Y recuerden, no se conserva la potencia aparente. No se conserva la potencia aparente. Bien. El segundo teorema es el teorema de la máxima transferencia de potencia. Por supuesto, activa. No lo pone, pero está claro. O sea, me interesa transmitir la máxima potencia activa, no la reactiva, porque hemos dicho que la reactiva no era deseable en un sistema. Entonces, lo que dice un enunciado es: eh, hay dos enunciados. Uno es: a mí me dejan poner cualquier impedancia. ¿Mm? Puedo elegir la parte real y la parte imaginaria de esa impedancia. Es decir, me dejan poner cualquier impedancia. Entonces, lo que dice el teorema de la máxima transferencia de potencia es que si tengo un dipolo que está eh, alimentado por fuentes sinusoidales, la máxima potencia activa la máxima potencia activa, la absorbe una impedancia que tenga como valor el valor de la impedancia equivalente del equivalente Thevenin de ese dipolo, pero conjugado. ¿Vale? Es decir, que yo cojo mi dipolo... Calculo el equivalente de Thevenin, cojo la impedancia de ese equivalente de Thevenin, hago el conjugado y esa es la impedancia que, conectada en bornes de ese dipolo, va a absorber la máxima potencia activa. No va a haber ninguna otra impedancia que absorba más potencia activa que esa. ¿Vale? ¿Y esto para qué sirve? Pues imagínense que ustedes tienen un equipo de comunicaciones y quieren calcular cuál es la impedancia que debe tener la antena para que emita con la máxima potencia. Si tenemos un equipo de comunicaciones lo que queremos es emitir con la máxima potencia. Entonces, lo que dice el tema de la máxima transferencia de potencia es, si usted tiene una radio, si hay el equivalente Thevenin de esa radio y sabe cuál es la impedancia equivalente de esa radio, ¿m? entonces la antena tiene que tener una impedancia tal que sea el, co el conjugado de la impedancia equivalente de esa radio. Ninguna antena va a emitir con más potencia que la antena que tenga esa impedancia. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice el tema de la máxima transferencia de potencia. Es decir, de las infinitas impedancias que podemos conectar en bordes de un dipolo, la que absorbe la máxima potencia activa es la que su valor es el conjugado de la impedancia equivalente del equivalente de de ese dipolo. Y hemos dicho que ese es el primer caso donde me dejan elegir parte real y me dejan elegir parte imaginaria. El segundo caso es cuando no me dejan elegir la parte imaginaria y me dicen que tiene que ser cero. Entonces, de todas las, de todas las infinitas resistencias que yo puedo conectar, digo resistencias que yo puedo conectar en bornes de un dipolo ya me dicen que la parte imaginaria es cero. Tengo que conectar una resistencia, solo tiene parte real o sea, de las infinitas resistencias que yo puedo conectar en un dipolo, la que absorbe la máxima potencia activa es aquella que su valor es igual al módulo de la impedancia equivalente del equivalente Thevenin de ese dipolo. ¿Vale? O sea, que si solo me dejan poner una resistencia, lo que hago es coger el dipolo, calcular su equivalente Thevenin ¿m? y digo que la resistencia que absorbe la máxima potencia es la que tiene como valor el módulo de la impedancia del equivalente Thevenin de ese dipolo. Vale. Esos son los dos casos. El teorema de la máxima de transferencia de potencia tiene muchos más casos, nosotros solo vamos a estudiar dos. El primero, me dejan poner una impedancia con su parte real y su parte imaginaria, los valores que quiera. Y el segundo lugar, no me dejan poner más que una resistencia, es decir, ya me dicen que la parte imaginaria es cero. En el primer caso, lo que hago es poner una impedancia que tenga el mismo valor que la impedancia equivalente conjugada del equivalente de -benin. Y en segundo lugar, lo que hago es poner una resistencia de valor el módulo de la impedancia equivalente del equivalente de -benin del dipolo. ¿Vale? Bien, esos son los dos enunciados, insisto, de los muchos que hay del teorema de máxima transferencia de potencia, que nosotros solo vamos a ver estos dos enunciados. Bien, hago un resumen final, ¿sí? un resumen final, y es que mmm, eh, conjugo el tema 6 y el tema 7. ¿sí? Los diferentes tipos de impedancias que podemos tener en nuestros dipolos, ¿sí? en, pardon, en nuestros circuitos. Los diferentes tipos de impedancias que podemos tener en nuestro circuito. Recuerden, ¿sí? recuerden el triángulo de potencias. ¿sí? ¿Vale? Bien. Podemos tener una carga resistiva pura, es decir, solo una resistencia. Entonces, ya sabemos que tiene parte eh, real y no tiene parte imaginaria, su impedancia. Sabemos que la tensión siempre está en la fase con la intensidad. Ya sabemos que absorberá potencia activa, pero nunca absorberá potencia reactiva. Ni cede ni absorbe potencia reactiva. ¿vale? Podemos tener una carga inductiva pura, solo una resistencia. No tiene parte real y solo tiene parte imaginaria. Sabemos que la tensión siempre adelanta 90 grados a la intensidad, y aquí, como no tiene parte real, pues ya sabemos que la potencia absorbida, la potencia activa absorbida es cero, y la reactiva es mayor que cero. Es decir, una bobina siempre absorbe potencia reactiva. En el caso de un condensador, vale, pues sabemos que la tensión siempre retrasa 90 grados a la intensidad, que no absorbe ni cede potencia activa, y que siempre cede potencia reactiva. ¿Vale? después podemos tener una carga de carácter inductivo es decir, tiene una parte real distinta de cero y una parte imaginaria que es mayor que cero. entonces la tensión siempre adelantará a la intensidad ¿cuánto? pues justo el argumento de la impedancia y sabemos también que absorberá potencia activa porque tiene parte real y absorberá potencia reactiva porque la parte imaginaria es mayor que cero. es decir, una impedancia de carácter inductivo absorbe potencia activa por la resistencia y absorbe potencia reactiva por la bobina y una carga de carácter capacitivo, una carga de carácter capacitivo que podemos representar con una resistencia y en serie un condensador, pues tendremos que en estas impedancias la tensión siempre retrasa respecto de la intensidad, cuánto justo el argumento de la impedancia. Sabemos que absorberá potencia activa, porque tiene una parte real, o se absorberá potencia reactiva y siempre cederá potencia reactiva porque aquí tenemos un condensador. O sea, que una impedancia de carácter capacitivo absorbe potencia activa por su parte real y cede potencia reactiva por su parte imaginaria. ¿Vale? Bien, pues este es el cuadro de los elementos pasivos Pero completado para el caso del de, de tema 7 Por último, el elemento que se encarga de medir la potencia activa Se llama barímetro Repito, un batímetro es el elemento que se encarga de medir la potencia, perdón, la potencia activa Vale, Se representa de esta forma de aquí ¿Qué hace un batímetro? Pues mide la intensidad que circula por un circuito, aquí con la bobina amperimétrica, mide la intensidad que circula por el circuito, mide la tensión con la bobina voltimétrica, y lo que hace es multiplicar tensión por intensidad por el coseno del ángulo que forman, que es la expresión de la potencia activa. Es decir, que un batímetro mide la tensión por la intensidad por el coseno del ángulo que forma tensión-intensidad. Vale, Eso es un vatímetro. Y un vatímetro mide la potencia activa que absorbe todo lo que haya a la derecha del batímetro. Repito, un batímetro mide la potencia activa que absorbe todo lo que haya a la derecha de ese batímetro. Repito por segunda vez. Un batímetro mide la potencia activa de todo lo que haya a la derecha del batímetro. Y eso, mide tensión por intensidad por el coseno del ángulo que forma la tensión por la intensidad. Vale. El elemento que mide potencia reactiva se llama barímetro. El batímetro se representa con una letra omega dentro del círculo, con la bobina amperimétrica y la bobina voltimétrica. Y el barímetro lo que se hace es se indica en el círculo las unidades de potencia reactiva, o sea, VAR. ¿Qué hace un barímetro? Pues mide la intensidad, mide la tensión y multiplica tensión por intensidad por el seno del desfase entre, de, de, entre la tensión y la intensidad. ¿Bien? Es decir, mide la potencia reactiva, la tensión por la intensidad por el seno del ángulo que forma la tensión con la intensidad. ¿Vale? O sea que el principio de funcionamiento es el mismo que el batímetro solo que ahora multiplica por el seno en vez de multiplicar por el coseno Y un barímetro mide la potencia reactiva que absorbe todo lo que hay a la derecha de ese circuito De ese elemento Toda la potencia reactiva que absorbe todo lo que haya a la derecha de ese elemento ¿Vale? Bien, pues estos son los dos elementos para medir potencia La activa el batímetro, la reactiva el y aquí se acaba el tema 7.